Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy estamos con un panel de lujo para conversar sobre el FLISOL. Estamos culminando ya las jornadas de FLISOL a nivel de Latinoamérica. Muchas de las sedes ya están terminando sus actividades y creímos conveniente hacer un retroceso hacia el origen del FLISOL. Son 17 años desde este festival de instalación de software Libre han sido muchísimas, muchísimas experiencias, muchísima gente que se ha vinculado, que ha trabajado en esto y que ha hecho cosas maravillosas. Buenas, tardes Y pues, hola, Juan Luis. Y pues el día de hoy queremos conversar sobre, sobre los orígenes de esto, cómo fue que inició, cómo fue que la gente se fue vinculando, cómo se hizo con, a conocer tanto, cómo es que se extendió tanto, porque actualmente no solo se celebra en Latinoamérica, sino en países de Europa como España, Alemania. Y, pues, para eso estamos aquí con la gente que lo inició. Esta es la, la primera sesión de la segunda temporada de experiencias del frisol en América Latina que se desarrolló ya en el 2020 y ha sido una serie de conversatorios para conocer detalles sobre el frisol sobre su organización, sobre los coordinadores, sobre cómo se llevaba a cabo. Entonces, para mí es realmente un gusto tremendo estamos aquí con... Juan Luis Batiste, estamos con Alejandro Forero y con Rafael Bonifaz y también con Francisco Silva. Los cuatro han organizado frisoles pero Alejandro, Juan y Rafael son las personas que estuvieron por el año 2005 cuando eso estaba empezando, cuando comenzó a gestarse esta idea. Y pues nada, eh, bienvenidos, realmente, hola Francisco, hola chicos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, buenas buenas tardes. tardes. Sí, justamente lo que decía Mari es que el año pasado iniciamos experiencias de frisol en América Latina porque queríamos conversar sobre estas historias. No habíamos llegado a ustedes todavía, eh, sino que empezamos a, a, a contar historias de la gente más cercana que, que teníamos. No habíamos llegado con, con Alejandro ni con Juan Juan ba, ba, Baptista. No no, no no les encontrábamos todavía. Eh, pero bueno, así es, en algún momento íbamos a llegar, <ríe> sin lugar a dudas, íbamos a llegar, porque queríamos llegar hasta los orígenes de, de la historia del frisol, de cómo fue, y claro, hay historias paralelas, ¿no? En cada país eh, empezó también de una manera, en Ecuador particularmente, pues quien está vinculado a esos orígenes es este eh, Rafael Bonifaz, un, un activista ya iba a decir... Eh, de viejo un activista ya de, de cancha digamos eh, que tiene también muchas historias que contar entonces nada, Mari Sí, eh, un poquito de manera general me gustaría contar algo de lo que yo sé sobre el plizón, y es que esto inició en Colombia, habían muchas actividades relacionadas con, el, con eventos de difusión de software libre por el 2003 y para el 2005 se propuso que sea a nivel regional eh, se celebraba más o menos por abril de cada año y para el 2008 se propuso que sea el cuarto sábado de abril a partir de ahí han venido celebrándose año a año es el evento de difusión más extenso y continuo que hay de software libre es una fiesta en cada en cada ciudad en cada sede que lo organiza y pues queremos conocer cómo fue que surgió la idea de hacerlo regional porque claro ya se hizo en el 2003 en colombia se eh, obtuvieron buenos resultados, el evento fue muy bonito, hubo mucha integración. Entonces, Alejo, cuéntanos cómo fue que, que surgió la idea de, de ampliar esto, de ser un proyecto que sea a nivel regional. Pues a ver, esto empezó en, en Colombia, había muchos grupos locales eh, que tenían sus eventos me acuerdo que Juan Luis lideraba uno de estos, de estos grupos eh, que hacían mucha difusión de, de Mandrake y hacían desarrollo de software libre en, en KDE. Eh, había muchos grupos que tenían sus eventos en, cada, en sus universidades o en colegios. Igor también tenía, creo que en su colegio tenía su grupo de usuarios de, de software libre. Y en algún momento se nos ocurrió la idea, primero, antes que pensar en un evento de de unir estas comunidades, de tratar como de de ver qué esfuerzos podíamos hacer en común, cómo conocernos mejor, cómo fortalecer los vínculos que, que teníamos. Nos conocíamos, pero, pero realmente era muy poco lo que hacíamos en conjunto. Eh, y ahí entonces empezamos a crear, un hicimos un esfuerzo de crear una comunidad a nivel de, de Colombia al principio y, y que tratara de reunir todas estas comunidades como aceptar las diferencias que había personas muy enfocadas a fuera el tema de, de, de su región o de una distribución de, de, Berlin, de Bound, eh, aceptar esas diferencias pero buscar todo fortalecernos a, a nutrirnos a, a raíz de esas diferencias y ahí entonces al principio creamos una comunidad que no quisimos ponerle nombre comunidad de usuarios de software libre de Colombia y, y decíamos no, nosotros no, si le ponemos un nombre a esta comunidad es una comunidad más, es otro esfuerzo más, es, y la idea es que, que no haya nadie, que no haya una figura protagonista, sino que simplemente esto reúna a, a todos estos grupos con intereses ligeramente diferentes, eh, y ese fue como el esfuerzo inicial, pero fue, se prestaba para muchas confusiones, hubo una cantidad de discusiones de pero quién es esa comunidad o quiénes son y ahí después de, de un montón de discusiones eh, aterrizamos en el nombre de Colibri, Comunidad de Usuarios de Software Libre de Colombia eh, y entonces en muchas discusiones de... de cosas que podríamos hacer en conjunto. Juan Luis, si sí, sí me estoy, si sí, no me acuerdo bien de algo, por favor. más va, va, va perfecto, vas perfecto. Porque es que esto es hace ya, sí, 20 años. casi 20 años. Vale. Eh, o oh, oh, más, estamos hablando de colibrí exactamente. Sí. Desde el 99, yo recuerdo ya eh, estar interactuando en la, en la lista de correo. Sí. Entonces, una primera un primer proyecto que nos unió mucho fue un proyecto de ley que hicimos eh, en torno a software libre, trabajamos mucho con un grupo de, de usuarios en Argentina yo no me acuerdo exactamente quiénes eran pero me acuerdo muy fuertemente de, de todo el apoyo que nos llegaba de ellos eh, como feedback eh, alimentando pues el, las iniciativas que teníamos y en ese sí. momento dijimos bueno, ¿por qué no Ah, alguna comunidad tendría su, su evento planeado local en su universidad, en su espacio, y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una, eh, unamos a todos los grupos y cada grupo que organice su evento a nivel de Colombia? Entonces esa fue la historia, creo que Rafael la cuenta muy bien, de cómo eh, hicimos ese evento en Colombia y yo esperaba que fueran unas, no sé, tres, cuatro ciudades, fueron unas 15 o 20 ciudades. ¿no? Uh -huh me sorprendió mucho, y bueno, un gran éxito, eh, eso nos unió mucho porque claro, tocó ver bien cómo coordinábamos todo, cada persona, que hubiera lo común que eres e interés al software libre, pero también dar mucho espacio a cada, a cada organizador de, de poder decidir lo que quisiera de, sus, de su evento. Esa estructura social que creamos, o ese acuerdo implícito, me parece que fue, que fue muy importante de, de, de realmente darle a cada organizador local potestad de decidir cómo quisiera su evento, siempre y cuando obviamente se alineara se un poco al, a lo que nos unía. Y ahí fue cuando alguien, yo no creo que haya sido yo, yo no, pues no me acuerdo quién fue, pero, pero alguien sugirió, bueno, para el siguiente, que iba a ser en el 2004, digamos, un año después, ¿por qué no invitamos a, a personas de otros países? Y, y eso estaba planeado para, para hacer en el 2004, pero la fecha estaba muy encima cuando se nos ocurrió, bueno, pero pues sí, abramoslo para, para otros países. Yo igual pensé, bueno, de pronto con la gente que coordinamos en Argentina y de pronto en Perú o en, no sé, en Ecuador o en Brasil, yo me imaginé dos o tres países, eh, pero de todos modos entonces decidimos correr la fecha que era, era, habría sido como a finales del 2004, mediados finales, digamos, era, no sé, octubre o algo así, creo que era cuando se, se habría cumplido un año desde el del primer evento en Colombia que se llamaba el fisel me parece, vestido a la instalación de software libre. Eh, entonces decidimos, no, vamos a hacerlo más grande, eh, y por eso fue que en el 2004 no, no hubo evento fue bueno, entonces mudamos la fecha unos seis meses y por eso cayó en el 2005 eh, no sé, tal vez porque yo fui el que mandé ese, ese correo que Rafael encontró, mi nombre quedó, quedó en la historia como si yo hubiera sido el, el, el gestor o el inventor pero, pero nada, yo creo que lo, lo único que, que hice yo fue como canalizar un poco las ideas de muchas personas, cada cual aportando eh, sus ideas su, de la forma que fuera. La gente ayudaba de formas muy diferentes. Y, y realmente sí, lo que yo hice fue, yo fui otro más de, de tantos, no sé. Eh, y no me esperé pues que fuera a tener el éxito que tuvo en el 2005, eh, que fueron como 15, 20 países que se unieron lo que, lo que decíamos ahorita, que al principio pensé ponerle, dijimos, pongamos de Latinoamérica, seamos ambiciosos, esto no es solo Colombia, ahora Latinoamérica, y ahí nos empezaron a llegar correos de gente de España y de Estados Unidos y de Alemania, diciendo, pero ¿y por qué nosotros no, y nosotros no podemos participar? ¿Por qué nos excluyen y lo hacen solo de Latinoamérica? El éxito fue, fue tan grande. Eh, obviamente no, claro, la idea no era excluir a, a, a ningún grupo, a ningún país. Eh, y mucho menos me esperé que en ese entonces, que 20 años después, o 15, 20 años después, el evento seguiría eh, y que aquí estaríamos todavía conversando eh, sobre este evento. De acuerdo. Creo que de pronto, por la decisión por la que se tomó hacerlo latinoamericano, era porque. Eh, tratar de hacerlo lo que, que fuera al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora, que, que ocurriera todo al mismo tiempo, pues entonces hacerlo en Latinoamérica era mucho más breve. Y después, si recuerdo, España fue el primero que, como de afuera, que, que apareció y pues no coordinando, como que íbamos, dijimos, pues, pues bueno, pues no, <ríe> hágalo cuando pueda. Pero pues la idea inicial era esa, era hacer que ocurriera todo al mismo tiempo en Ahora... todas la de Latinoamérica. Ahora, con, con Mari, decimos que, que sí, sí se hace en Alemania o se hace por ahí en, en Estados Unidos, en algún estado, pero es la misma comunidad latinoamericana lo que le empuja, ¿no? O sea, si es así, no deja de ser sí, latinoamericano. Sí, recuerdo que hablábamos de, de invitados especiales cuando <risas> aparecía otro país que, pues, que no era latinoamericano. Bien, ahora sí. bueno, vamos a contrastar, vamos a hacer periodismo investigativo, a ver qué nos cuenta entonces Juan acerca de eso, de, de, de esos inicios. ¿Cuál es la versión de él? Es básicamente la, la, la misma de Alejandro. Eh, de lo que yo, pues, lo, de lo que yo recuerdo era el correcorre, -corre, yo organizaba el de Bogotá. Lo organizé pues, por los primeros años, de pronto del 2005 al 2007 por ahí, uh -huh. y ya ahí ya como que... Generaciones más, más recientes se, eh, se encargaron de eso. Ya para esa época, nosotros, pues ya nos hemos graduado a la universidad hacía ya <risa> bastante tiempo. Entonces, pues está uno ya como con otras responsabilidades, siempre cerca del software libre, pero pues ya en otros temas. Eh, y recuerdo que participé ya como instalador de pronto en el 2010, que me invitaron. Eh, y de, de resto, sí he estado muy, pues como pendiente de las noticias, pero pues no, no he estado. Eh, presente, eh, pero la, ya Alejandro hizo un muy buen resumen de, de lo que fueron los, los orígenes de lo que yo por, podría aportar es el estrés y el recorrer que ocurría organizando el evento como tal las instalaciones las charlas, todo, alejo, alejo era más de, de estar pendiente del tema de las charlas y yo estaba más del lado de coordinar las instalaciones y de, pues, promocionar el grupo nuestro de, de, de Mandriban en esa época o que todavía, no creo que ya era Mandriba, no recuerdo bien era más arriba en 2005. Sí. Claro, y justamente qué interesante eso el tema de las charlas, porque se le muestra a la gente qué es el software libre, cómo funciona, qué alternativas tienen a lo que usan habitualmente. Porque, claro, si tenemos usuarios que están acostumbrados a usar software privativo, entonces no solamente le puedes vender la idea, no es que el software libre te ofrece ventajas, sino que tienes que mostrarle cuáles son las ventajas. Y si yo soy comunicador social, entonces, ¿qué hay para mí? Porque no es que software libre solo es para los informáticos o que solo es una fiesta de informáticos. Sí, de hecho... para mí. Perdón. Continua. No, continúa. Iba a decir que para mí el, el valor, obviamente, lo bonito era que había todos estos espacios y que, que el que quisiera enfocarse en ayudar a instalar, que, que tenía muchísimo valor para, para muchos de los que nos visitaban, lo podía hacer. Para mí, gran parte del valor de las charlas era como activar un poco la comunidad, ¿no? Poner a la gente a pensar, ok, ¿usted de qué puede, de qué, qué temas nos puede compartir? Eh, era un poco como ir más allá de simplemente estar consumiendo tecnología y no, poner, poner a la gente a pensar, ok, yo, yo sé mucho de programación en Python, voy a hacer un taller de una hora de cómo programar en Python, ¿no? Fuera. PHP en eh. entonces creo. Pero. Sí, y de hecho una de las personas que también estuvo muy activo por ese tiempo fue Igor Tamara. Y tomo las palabras textuales de él que dice que la fuerza real del flisol la tiene el impacto de hacer el evento de forma distribuida en centenas de sitios al tiempo y poder compartir los recursos publicitarios. Él habla de hacer un esfuerzo en publicidad que pueda propiciar que cada vez más personas puedan dis disfrutar de los beneficios de usar software libre. Eh, y eso era lo que él quería, era que sea un trabajo conjunto, un trabajo que, es, que ayude a que la gente pueda, en conjunto, no sola, emigrar al software libre. Conocer las ventajas y saber por qué sí y por qué no. Y, y frente a esto, no sé, me gustaría saber cómo fue que, que Rafa se enteró de la idea, cómo fue que él decidió aplicarla acá a Ecuador. Ojo, Mari ha hecho la investigación ¿eh? y lo más probable es que le haya stalkeado a cada uno, así que... O sea, si ya lo pusimos en internet, ya está. Para esta eh, bueno, era, yo venía, yo era nuevo en el mundo del software libre en ese entonces. En el 2003 empecé, digamos, a usar Linux. En el 2004 dejé de usar Windows porque ya me gradué de la universidad, pero digamos, estaba así como todavía nuevo y tomé un curso de IBM que hubo acá y encontré que había un, una lista de correo. Había un sitio, me llegó un spam, me acuerdo, que decía descarga, te vendemos distribuciones de Linux, el primer spam que me gustó en la vida y me fui a un, al almacén y ahí vi que había una lista de correo electrónico que se llamaba Ecuador quiere Linux. Entonces me suscribí a la lista de correo y por esa lista de correo me enteré que existía el Equaluc, que era un Equaluc.org, creo que era una página web que el, pero en ese momento y había otro que era Open Ecuador Eran los tres sitios donde se movía la gente y se movía poco, digamos Tal vez la lista de correo era donde más se movía Porque uno manda un correo y le llega a todo el mundo En cambio en los foros había que meterse a ver Me acuerdo que en esa época en el Equalook Te mandaban el resumen de todo lo que pasó en la semana eh, No había mucha actividad, digamos ¿no? es que Estaba ahí pendiente todo el tiempo de lo que pasaba Y de repente, no sé si fue en Equinox o en el Equalook Salió que iba a haber una reunión en Quito y, y me lancé yo en esa época, vivía en Cayambe que estaba una hora y media de Quito, digamos, pero siempre tenía donde estar en Quito, entonces iba y venía bastante. ¿En qué año hablamos? Y, y, ¿Cómo? ¿En qué año era? 2005, ya. 2005. Entre 2004 y 2005, digamos, en esa transición. Y, pero en 2005 fue la primera vez que fue la reunión. Ya se habían reunido antes, digamos, yo era el nuevo. Llegué a la reunión y ahí Javier Baez, que también conocido como Crosto, Dijo, ven, están organizando este evento a nivel de América Latina, hay que vamos a instalar Linux, entonces como la primera barrera que tiene la gente es que no puede instalar Linux, es bastante, es, es bastante complicado, entonces, van a hacer este evento para instalar Linux, se va a hacer en toda América Latina, y ahora como, ¿qué? O sea, qué, qué, qué buena idea, ¿no? <risa> Tenemos que hacer esto, hay que participar. Entonces, convocamos a otra reunión para hacer eso, y en la siguiente reunión ya no éramos... Habíamos estado ocho en la primera, en la siguiente éramos tres. Estábamos Crosto y yo, y un señor de Estados Unidos que, que fue la única vez que le vimos. Se fue el señor y Crosto me dice: ¿Hacemos o no hacemos? Y yo le digo: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué se pierde? Hagamos. Me veíamos las reglas, porque había reglas, ahora es como más anárquico que antes, creo. Y eran básicas, pero era como dos ciudades por país para poder participar y un evento por ciudad, como era, como digamos las reglas que... Sí, eso, eso, eso sí puedo, eso lo discutimos mucho y creo que fue algo clave porque había mucha tensión originalmente, eh, al menos en Bogotá y de pronto en otras ciudades en Bogotá, en que cada grupo quería por su cuenta hacer, no, pues yo hago en mi universidad, usted haga en su universidad y usted haga en su universidad uh -huh. mm -hmm. y mucho más fácil de organizar. Pero nosotros decíamos, no, forzar a la gente a que tengan que ponerse de acuerdo, ok, lo vamos a hacer en este lugar y, y lo vamos a hacer todos juntos, obviamente en cada ciudad, porque pues si son ciudades diferentes, pues no poner a la gente a viajar, pues tampoco. Pero dentro de una ciudad, eso fue algo que, que fue a, a propósito, claro, pone a la gente... De, de, más difícil pero tiene el efecto de que todos están en el mismo tenía un propósito, integrar yo, yo me acuerdo de haber tenido esa discusión por correo con Alejo y digo pero Quito es grande, vamos a hacer una en el norte otra en el sur, y él me dice en Bogotá somos 10 millones y vamos a hacer una sola <risa> eh, entonces ahí con Crosto eh, nos lanzamos luego ya decidimos cómo vamos a hacer para que venga la gente a colaborar porque la comunidad acá era bien verde digamos y maduró bastante gracias al FriSol. Entonces decidimos redactar un correo juntos y mandar el correo a Equinos, de Kualuk y Open Ecuador. Y mandábamos todo a los tres sitios. Y fue chistoso porque llegaron a, a mi casa de Quito 15 personas a la siguiente reunión. Convocamos otra más y llegaron otras 15, pero solo 5 repetidos venía otra gente. Eh, y yo le dije a un amigo del colegio, ve acá, esto está chévere. Vino el amigo del colegio y terminó de coordinador de Quito, así era más nuevo que yo y claro no y fue, fue un aprendizaje por todos lados o sea yo nunca había contribuido a un wiki no sabía muy bien lo que era un wiki de repente tenía que Y además era un wiki súper raro no porque era un hecho por Alejandro era SBN wiki yo no sabía lo que era SBN eh... y no sé si los jóvenes sepan lo que es SBN ahora pero eso no pero eso ya era es, <risa> para dinosaurios era el JIT de la época digamos claro, a la Mari, eh, a la Mari eh... de JIT para acá <risa> Pero de hecho <risa> he leído algo Y sí, luego se migró de, en, enseguida a Moin Moin Según dice Igor sí, ahí hubo... no, no fue que duró mucho tampoco el Ese, ese que mencionó Hay... Rafa sí, Alguien se fue y tocó el 2006 de armar como sea Y ahí Igor y Fo Que de Brasil fueron los héroes que pusieron El nuevo wiki eh, Pero claro, ya nos sumamos Y luego teníamos las listas de correo Los foros y, y un canal de chat En IRC y me acuerdo que convoqué a la primera reunión nacional por IRC, porque ahí no, no había cómo hacer estas reuniones, ahora era otra época, ¿no? Y entonces nos, nos metimos ahí al grupo de chat, y me acuerdo que de Riobamba dijeron, oye, qué bueno el evento! ¿Podemos ir a Quito? digo, ¡claro que pueden venir a Quito, pero mejor a un evento en Riobamba! Entonces ahí se sumaron Riobamba, creo que fue la tercera ciudad. Luego por ahí se sumó Loja y se sumaron. Me acuerdo que ya estábamos casi siete, ocho ciudades, y yo no podía dormir, o sea, ¿cómo es posible que no esté Guayaquil, no? la ciudad más grande del Ecuador y no hay, no hay nadie de Guayaquil, entonces yo me acuerdo que ahí había el Open Ecuador y ese era manejado por alguien de Guayaquil, entonces le escribí al admin de Open Ecuador y el admin de Open Ecuador resultó ser Edgar Landívar, que luego que tiene, una, tiene una empresa de, que da soporte en software libre, digamos, la más probablemente las más antiguas de Ecuador y que luego gracias a eso yo <ríe> conseguí trabajo el siguiente año, digamos, luego me contrató Edgar, ¿no? Pero ese rato yo era el jefe. Entonces le dije a Edgar, ¿Y, ¿cómo es posible que no haya evento en Guayaquil? Entonces Edgar se puso las pilas y se armó el evento en Guayaquil. De ahí creo que al final se sumaron Manta y Portoviejo, entonces fueron, fueron nueve ciudades. Me acuerdo también que otra regla es que vamos a poner fecha límite, después de esta fecha límite no, <ríe> no se suman más ciudades yo que sé, estábamos como 60 ciudades de toda América Latina sumando. se puso la fecha límite y en tres días subió a 110 que fueron y después en las ciudades no oficiales, no igual organizaron su frisol tal vez no estaba en el wiki, pero no le puedo escribir a alguien organizar un frisol pero así más o menos fue como entramos, fue súper súper intenso por suerte en esa época yo tenía tiempo como para dedicarme a esto y me dediqué prácticamente tiempo completo al frisol, no, fue Bastante, bastante chévere. Sí, yo, yo aprendí un montón, un montón de todo el tiempo que, que destiné en esa época al flisol y a todas las otras actividades eh, que hacíamos en, en Colombia. Esas discusiones que teníamos eran, eran eh, desgastadoras, quitaban mucho tiempo. Aquí veo que acaba de llegar Igor. Sí el mismo que canta y baila sí, hola sí, sí. pues los hola. que me conocen saben que me fascina bailar salsa pues cuando vengan a Cali bailamos con toda. seguro hola sí Igor, Igor otro estábamos un poco contando de, de la historia hola sí, Igor hola, a ver, a quien reconozco es que hay mucho sol, entonces perdón, les dañé toda la dinámica pero bueno, ya puse, listo no unas caras sí. maravillosamente conocidas Uy, ¿me, me, me permites hablar de quienes conozco y quienes no conozco o oh, ¿sí? adelante alejandro alejandro eres un gran amigo que nos conocimos en la universidad y que admiré desde el principio porque es un o sea, en esa época él era tremendo hacker que hacía cosas que las personas muchos años después se dieron cuenta que tenían un montón de valor Mejor, mejor no dejemos seguir Igor, porque... No, porque me, va, me vas a impedir presentar a los otros amigos, no seas así conmigo. Porque se me llena el pecho de emoción poder hablar con ustedes, poder estar acá con ustedes, agradecerle a los amigos de Loja que abrieron este espacio. Es una maravilla, de verdad, muchísimas gracias. Es un sentimiento muy grande el que siento acá. Y... Antes de continuar pues, con todo ese, ese sentimiento con ustedes, me gustaría que pudieran ver dónde estoy. entonces Estoy en la capital del cielo, así se llama Cali, y acá es donde vivo. Entonces, para cuando vengan a Colombia, a Cali, por favor nos visiten. Eh, 20 personas han sido ases asesinadas en la semana anterior por las fuerzas policiales, y eso es súper triste. Pero yo estoy en un sitio en el que aquí es donde vivo aquí es donde está mi hijo entonces, hace 20 años yo decía Dios mío, yo estoy con todas estas personas que son tan, tan subversivas con el sistema porque pues Microsoft era ubicuo ¿sí? entonces estaban en todos los computadores y solo se hablaba de Windows y Windows y no había nada de Linux y yo dije mierda, cuando seamos grandes vamos a ser unos perdedores que vamos a hablar entre nosotros y decir no, es que es terrible, no sé qué y pues Alejandro está en este momento en Suiza, está en Zurich hace bastantes años está trabajando en una empresa grande que no le va a hacer publicidad en este momento esa empresa, una que comienza por y termina por gol entonces, <ríe> y pues muchas cosas muy, muy, muy lindas que, que hace que uno sienta como que vale la pena hacer y que cada cosa que uno siembra se multiplica de una forma increíble entonces si tú le das un dulce a una persona en la calle esa persona te da una bendición y esa bendición es un deseo porque estés bien. Entonces no importa a quién le vayas a hacer el bien, hazlo, con quien puedas. Y eso va a hacer que el mundo cambie positivamente. Entonces pues ahí está el amigo Rafael Bonifaz, que él ha hecho activismo y no se ha cansado de mantenerse en el movimiento de software libre, lo admiro tanto, que me invitó a, a estar en Ecuador en cierto momento, llevando pues la charla de SLEC, contando un poco de la experiencia del colegio, y pues visitando amigos allá conociendo, dándome cuenta como hey, puedo viajar gratis al software gracias al software, al software libre porque es que hay amigos que me invitan y otros amigos me invitaron a Chile y entonces mientras yo estuve en Chile, no tembló en Chile pero sí en Colombia, sí es una cosa rara porque el cinturón del fuego es donde tiembla un montón y, y pues cosas maravillosas de ese estilo que uno dice venga, hace 20 años no me imaginaba poder tener ahorita un hijo de, de 14 años Poder tener esos amigos a los cuales a uno el pecho se le infla cada vez que los ve, porque son personas que están trabajando siempre con la mejor voluntad posible. Y eso es lo que el software libre es. Es ese trabajo comunitario, colaborativo, de recibir millones de cosas gratis y eventualmente colocar un granito de arena chiquitito. Solo el hecho de estar acá hablando, estar diciéndole a otros, oiga, mi vida es feliz, esto creo que a algunos les puede hallar. Llamar la mala atención, como y que chinga la veía feliz. Y pues, por supuesto, acá está el amigo Juan Luis, Juan Luis Baptiste, que nos abrió las puertas de la Universidad Javeriana para que por primera vez pudiéramos hacer ese evento grande de esa locura de, oiga, ya lo hacía yo en mi colegio con cinco computadores que instalábamos y que era súper difícil que para que una tarjeta gráfica funcionara una cosa terrible. Estaban los wind modems, los puertos paralelos, unas cosas que de verdad era como en esa época si tocaba recopilar el kernel entonces estos hackers que ustedes ven ahí esos manes hacían esas cosas para que la gente pudiera tener en su casa Linux entonces pues muchísimas gracias por permitirme estar acá por esta invitación porque ustedes siguen haciendo pues que el futuro tenga valor y pues listo, me voy no mentiras, ahora sí, me callo y escucho con todas, gracias amigos gracias Igor por ese saludo acá a los compañeros gracias por esas palabras Sí, y hablando de semillas y de y de granitos de arena, bueno, este, yo, yo también quiero reconocer Rafa durante ese tiempo hasta ahora, pues, bueno, ahora no mucho porque ya está más más dedicado, ya, ya está más más centrado, no, ya está más centradito, más más ubicado, no, pero pero en esas épocas era como una semillita, no, él él iba dejando su, su semillita para que germine y germinaba en muchos lados. Entonces yo soy producto de eso, yo, yo, yo, yo lo conocí a él y yo estoy en el software libre por él, o sea, porque él es una de las personas que conecta. Entonces te va conectando con uno, te va conectando con otro, te va conectando con otro y algo de, de toda esa conexión de esa red sale gente que luego se dedica a, a seguir impulsando. Entonces eh, yo, yo lo digo porque soy parte, fui parte de esa, de, de esa red que él generó. Entonces, y, y eso es importante. Esa red que no, no generé, sino que yo estaba y esa red yo creo que se dio bastante, bastante por el frisol. Porque justamente lo que decía Alejandro, el hecho de tener que hacer el evento en una misma ciudad. En mi caso era hacer el evento con un montón de desconocidos. No, a la mayoría no conocía. Fue, y después conocimos, y después con esa gente fundamos Dazle y le convencimos al presidente de usar software libre y todo. Pero en ese momento no, no teníamos idea quién era. Entonces había la... hacer algo en conjunto con la gente de tu ciudad que era conseguir auspicios, conseguir local, eh, organizarse, a, aprender a instalar, porque yo me acuerdo que ahí estaba Ramiro Castillo, que era profesor de un colegio. Entonces, no se preocupen, para las instalaciones yo pongo 10 alumnos. <risa> Entonces, el fin de semana pasado, anterior al FriSol, le enseñando a los alumnos a instalar Linux. Y de ahí, de ahí nos botábamos allá, y creo que instalábamos Mandriva en esa época. Eh, y luego había el hecho de... Conocerte con la gente de las otras ciudades Que tal vez no nos conocíamos en persona Pero estaba ahí la gente, por ejemplo Alberto orellano Que casi no lo volví a ver, pero el, Me acuerdo del nombre porque era la persona que me dijo Lo que les comentaba antes, ¿no? de Podemos ir a Quito, y le dije, no, mejor organizen El evento en Rovamba Estaba Gabriel Morejón, que me acuerdo Cuando hizo el frisol se fue la luz En Puerto Viejo, no hubo frisol Y en ese tiempo decía, bueno, hagamos el próximo Sábado y me voy a Puerto Viejo Y irse a Puerto Viejo de Quito es como un viaje de 8 horas De noche en bus, descansado, ¿no? Pero era lo máximo para mí, era otro frisor. Eh, sí, y de ahí había la interacción entre América Latina, que era la lista de correo donde discutíamos si, si poníamos límite o no poníamos límite a las descripciones Me acuerdo que hubo una época que se empezó a caer la página web y, y yo les veía hablando de r que ahora para mí es lo más lo común de pero en esa época no entendía que iban a hacer mirrors. Yo no entendía lo que iban a hacer, pero de repente... Me parece, no sé dónde estaba el servidor al principio, me parece que en algún momento se los llevaron a Argentina con Café Ludo. Ay, se me fue el nombre, Daniel Coletti creo que estaba ahí, no me acuerdo. Pero alguien por ahí, arre... había manos mágicas que iban arreglando las cosas y funcionaba. Y... Sí, o sea, y fue chéverísimo porque el wiki ese, fue mi primera experiencia con un wiki era, ok, acá tienes, créate tu espacio, publicita tu evento y cada uno iba poniendo y... Yo todas las noches iba a contar el número de ciudades, ¿me acuerdas? una emoción, yo no podía más de la felicidad en esa época, fue súper, súper bonito. ¿Y en esa época qué, qué había más? ¿Había más instalación? ¿Había más charlas? Eh, eh, porque hoy en día es full charlas, ¿no? Pero en esa época, ¿cómo era? ¿Era igual equilibrado o era más enfoque hacia la instalación? Me gustaría decir cosas que no había. El A tiempo ver. era súper distinto, no había streaming. YouTube no existía. Telegram. No, no existía. YouTube no existía. Entonces, para hacer streaming, tocaba contratar y hacer unas instalaciones gigantescas y personas retesas haciendo esas cosas. Imagínate que en esa época no había Wi-Fi para todo el mundo. Las A cosas ver. eran conectadas solo con cable y eran por cable modems eran modems de 14.400 baudios por segundo, unas cosas que hoy en día son inimaginables, que ustedes dicen, pero como eso eran palomas mensajeras llevando Linux de un lado para otro. Los, los Winmodems que tanto problema ponían, esos pinches Winmodems que solo salían con drivers para Windows y entonces después empezaron a portarlos, pero eso era, tocaba usar como una especie de emulador para poder usar el driver de Windows y eso era un, un complique. Era un trauma. Pues, sí, sí. Y, y otra cosa que tenía mucho valor es que hoy en día cualquiera baja, cualquier distribución en, en tres minutos en esa época era con días y a esas velocidades. Entonces tenía mucho valor el tener CDs quemados, poder darle a la gente que ese su CD. Y no todo el mundo tenía quemadoras, había que contratar para poder sí. quemar los CDs en esa época. ¿sí? Exacto. Y no habían USBs. Claro, y no era como ahora que pasamos conectados todo el tiempo, ahí más bien te alejabas de la computadora y ya no había internet. Los celulares tenían llamadas caras y SMS, no había más. Eh, mm. Sí, sí, era mundo Pero eh, hablando de los inicios, yo me acuerdo algo chévere que hacíamos aquí, es que como en Quito estaban principalmente las empresas relacionadas con los temas de software y en las ciudades chiquitas no tanto, entonces lo que hacíamos, como teníamos la capacidad de conseguir más auspicios, entonces mandábamos a hacer los afiches acá, me acuerdo una vez hicimos como mil afiches bueno, creo que hicimos mil afiches la primera vez, nos mandábamos, según el tamaño de la ciudad, íbamos calculando más o menos cuánto mandábamos y yo de repente no sabía que era mil afiches, ¿no? entonces de repente una cosa así de afiches en mi casa y tenía que irme al terminal terrestre a mandar a todas las ciudades y no sé, con, con, necesitaba una carretilla, no era un montón de cosas para irme en, en el trolley al terminal terrestre, era complicado y estaba en el chat IRC de noche, ¿no? Sin saber cómo iba a solucionar este problema. Y también mandábamos justamente los CDs. De no todo. había WhatsApp. No había Telegram. No, no había smartphones. Era chat no. IRC, ¿no? No existían los smartphones con touch screen. ¿Sí? Eso era un mundo totalmente distinto. O sea, casi podía, que nos tocaba. ¿Cómo, cómo podían vivir o sea, así? Vivíamos <risa> sin entorno gráfico, sin mouses. Casi estamos ¿Sí? ajá Es una cosa increíble, voy a mostrarles ahora sí la piscina, ahora sí ya, para que digan, no, esos manes son unos hippies que no pueden vivir en ningún lado, no, sí podemos ser muy felices y ser socialistas no significa repartir la pobreza, significa multiplicar la riqueza, ¿sí? Para que no digan, ah, es que se van a volver como no sé qué y no sé qué tal otra cosa, no, podemos ser súper felices, pues qué pena ahí esas esas esas cuñas políticas como para empoderarnos y saber que de nosotros depende el cambio de las cosas o sea si no hubiera Linux no habría Google imagínense pagando licencias con no sé cuántos miles de servidores para poder montar Google que eso es lo que tiene o sea es una cosa increíble Linux cambió el mundo si no hubiera Linux, para que los tengan ahí. no hubiera o nada fuimos fuimos fuimos testigos de este cambio del mundo que hizo Linux entonces, si a uno sí. le pregunta, oiga, ¿cuál es el sistema operativo más difundido en el planeta? Es Linux. Ustedes preguntan, ¿las supercomputadoras que corren? Solo corren Linux. Antes, algunas corrían algunos BSDs y otras vainas con Mac. Y por allá, hace unos años, se colaba Windows. Pero hoy, todas son con Linux las supercomputadoras. O sea, oh, el amigo. mundo ha cambiado gracias a Linux, a la Free Software Foundation, a la licencia GNU-GPL y a esas personas que fueron súper tercas ay, pero es que Richard Stallman es un no sé qué y no sé, qué". pues yo tengo amigos que hasta lo alojaron en la casa <risa> ah, bueno, de eso creo que también Rafa puede contarse algunas cosas, ¿no? O la sea... vez cuando, cuando Richard Stallman fue a Ecuador claro ahora vamos por partes, estaba contando <risa> la anécdota de los afiches y, y justo ahí vino un personaje que tiene relación con lo de Richard Stallman en Ecuador entonces me metí al IRC porque no sabía cómo iba a llevar todos los afiches y aparece un tal Quiliro, ¿no? Que es bastante conocido, un poco conflictivo, digamos, en los mundos del software libre, pero muy apasionado por el software. ¿De libre. Perú o de dónde era? Ecuador. ¿No? ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? ¿De De Ecuador también. Ok, listo. Ah, estaba queriendo mandar los afiches por, por transporte terrestre a todas las ciudades y aparece Kiliro y dice, hola, ¿puedo ayudar en algo? Le digo, sí, mañana tengo que repartir los afiches. Entonces... Con él fuimos cargando los afiches del terminal terrestre y decir, van a Rewamba, estos van a Cuenca, estos van a Loja, Guayaquil, etc. Luego, al año siguiente, en el 2006, después del frisol, me parece, eh, habíamos visto que Stallman había ido a Colombia, me acuerdo, creo, eh, me dice algo así como eh, el Quiliro, yo estaba como considerando ser ha y, y de repente el Quiliro, ya invité a Stallman y dice que sí puede venir. Ahora, <risa> ¿quién le trae? Y ya, como no sé si me tuve presión social o era yo mismo como si tenía la necesidad <risa> de apoyar, pero terminé, terminé metido en ese lío. Y me acuerdo que también ese momento, no sé si le escribí a Alejandro, le dije, Ve, va a venir Stalman a Ecuador, ¿no será que también se va a Colombia? Y, y por ahí terminamos con la gente de Orfeo, creo que coordinó la visita ya pero fue buenazo porque el pasaje de Stalman lo dividimos a la mitad entre Ecuador y Colombia. Y luego en Ecuador fue Quito, Guayaquil y eso también dividimos a la mitad. Entonces nosotros más o menos como con 800 dólares regimos de Estalma en Ecuador, dio conferencias en Guayaquil, conferencia de Guayaquil, dio conferencias en Quito y lo reunimos con Rafael Correa que acababa de ganar las elecciones. ¿no? O sea, no, no estaba posicionado todavía, sino se iba a posicionar en enero y esto era en diciembre. Y nos reunimos, yo estuve ahí en esa reunión, convencimos al nuevo presidente de que hay que usar software libre. Y pasamos de un país donde la gente no sabía qué era el software libre al presidente, que en el 2006, no, ya en el 2007 dio un saludo al frisol también, que pues, estuvimos por ahí atrás moviendo las, las cuerdas para que eso pase, y claro, y así metimos el software libre, pero si no hubiera sido por el primer frisol, no lo hubiera conocido aquí Liro, y si no hubiera sido por eso, no nos hubiéramos animado a estar invitando a Stalma y si no hubieran invitado a Stalma no hubiera pasado todo lo que pasó después, entonces, sí pero la, la, la raíz y las semillas para mí siguen estando en, en, en el frisol capaz si no hubiera habido frisol hubiera sido de otra forma pero hubiera sido mucho más lento y no tendríamos estas redes que tenemos ahora sí, yo creo que nosotros somos los seres humanos somos muy buenos en ver los efectos inmediatos de las cosas que hacemos somos muy tenemos una visión muy a corto plazo y somos muy malos en darnos cuenta de los efectos secundarios, los efectos de los efectos de los efectos de los efectos, ver las cosas a largo plazo, eh, todas las consecuencias que van, a, que van a tener. Y por eso, por ejemplo, una decisión tan sencilla como la de decir máximo un evento por ciudad, si uno la mira a corto plazo, es ¿pero por qué? Es mucho más fácil, de, de nuestra ciudad, lo que tú decías, es muy grande, pero entonces, el, el haber logrado tomar tantas decisiones, eh, yo creo que pensando mucho en, en esos efectos de estar aquí 20 años después conversando de esto, de esos vínculos que quedan, lo que decía un poco Igor del software libre, el impacto que ha tenido, lo que ha cambiado el mundo. Eh, yo si lo miro en mi historia personal, en mi, en mi carrera, en mi historia profesional, el haber estado metido en estas comunidades desde que tenía, no sé, 16 años, 15 años, cacharreando, programando, agarrándome a discutir con, con Juan Luis o con Igor o con tantas otras personas, eh, eso me formó muchísimo. Y, y el, el éxito que he logrado tener en, en mi carrera se lo debo muy directamente a a todas las cosas que vinieron de todos estos procesos, ¿no? De todas estas discusiones, eh, ¿sí? Y uno no puede prever, o sea, a mí me sorprendió mucho cuando, cuando me di cuenta, no sé, por allá en el 2016, 2017, alguien me escribió que el flisol todavía seguía, y yo, yo dije, uy, hace, hace años yo no escuchaba de esto, me metí a mirar y, uy, hay un montón de, de gente... Sí, pero mira que lo que voy a meter la cuchara, me perdona, pero en este, este día, hoy, yo puedo ir a cualquier país de Latinoamérica y hay un amigo que me va a recibir en su casa, estoy totalmente seguro, eso es de esa forma y voy a Europa y también voy a África y no, pero bueno, es suficiente por lo menos toda América y Europa, eso es muy grande y eso es gracias a esas redes que se van tejiendo, entonces por ejemplo una vez tuve la oportunidad de ir a donde las Paulinas, las hermanas Paulinas que son las de Editorial Paulina, que eso está como por toda Latinoamérica, ustedes ven, ven mucho de eso, Y ellos decían, mire pero es que ustedes son como tan amigables entre ustedes y hacen tanta comunidad que me recuerdan a los primeros cristianos cuando eran perseguidos porque justo habían matado a Jesús y decía, ustedes son tal como eran esas comunidades, como que colaborándose unos tanto entre otros y a mí me sorprendía y en realidad uno no necesita una afiliación religiosa para darse cuenta que esa interacción de estar como, como encontrarse, es como esa cuestión, el encontrarse en una causa común, eso es como lo que tiene más valor y uno dice, ah, sí se puede vivir en este mundo que a veces como que se pierde esa esperanza, entonces uno la recupera con estos amigos y con esos procesos, como muy bien Alejandro lo decía, que uno no se imagina, uno, uno, una nunca se imagina. Uh -huh. Para mí lo interesante es la tensión entre, entre los dos focos. no Por un lado está el foco de, de crear estos espacios de la motivación de la gente, de los lazos, pero, pero para mí también es muy claro que tiene que, que ir muy de la mano con... Con, que aquí no estamos simplemente conversando como amigos, sino que hay un tema de fondo que es el software, que es lo que estamos haciendo, la, sea las instalaciones, sean las charlas, la excelencia técnica o como lo queramos llamar. Creo que el, el hecho de tener las dos y combi la combinación de las dos me parece que es lo que es clave, que si solo hay una, de, de, sea la que sea, si solo hay esta, este enfoque a la excelencia técnica, a la programación o a pero no hay estos espacios, no hay esta parte social o como la queramos llamar, no va a llegar muy lejos. Yo, yo soy eh, gerente, tengo un equipo como de 10 personas y, y creo, estoy totalmente convencido de la importancia de, de estos fenómenos, de la motivación intrínseca de la gente, de las inseguridades que tiene la gente. Bueno, podría hablar por horas de estos temas, eh, esa segunda parte es fundamental, pero, pero no puede estar tampoco solo esa parte, ¿no? Porque, si no, obviamente no tiene nada de malo, pero no es, la no tiene la fuerza que tiene lo que es el software libre de estar cambiando el mundo precisamente como por combinar esas dos, esas dos partes. sí. Y bueno, un montón de cosas que tengo justo ahorita en la cabeza, como por ejemplo de que, bueno, Stalman en esos recorridos que hacía por el 2009-2011, dos veces vino también a Loja y, y muchas comunidades de acá también comenzaron a hacer mucho activismo en torno a esto. Eh, también me gustaría mencionar un poquito de lo que están comentando por redes sociales, porque igual la gente que está viendo también comenta sobre esto. Eh, uno de los fundadores de la comunidad de software Libre de Loja, Diego Saavedra, era una de las personas que en ese tiempo también estaba joven, terminando la carrera, creo, si no estoy mal. Y él, él comenta, había un loco que viajaba desde Loja hasta la Universidad Técnica del Norte o llegaba hasta Quito para una reunión pequeña porque quería participar, porque quería ver cómo se organizaba. Eh, también Franco Leiva que dice que en el 2005 llevábamos el CPU como una mochila para instalar software libre y se usaba disquete. Eh, bueno, yo nunca he usado disquete, pero sí los conozco. Eh, de hecho, también dice, yo aún tengo el CD de, de distribución Linux con pingüino blanco y negro, Juan Andrés Jiménez. Eh, y, o sea, es lindo este, todo el proceso, porque si bien es cierto, ahora tenemos muchísimas facilidades. Eh, un día yo estaba tranquila con mi computadora, le hice una par de particiones, le instalé dos sistemas operativos, y no me tardó más que una tarde. Entonces, ahora es casi que siguiente, siguiente, siguiente. Eh, también nos comentan, recuerdo que no solo, so, recuerden, no solo nombrar a Linux, también a GNU. No estaríamos hablando de software libre sin el proyecto GNU. Eh, por aquí quieren fotos. Y quieren agradecerle a Rafael por todo el trabajo que ha hecho. Gracias, Rafael, por, por eso en Ecuador. Llevar la tecnología de software al orden de lo político de la gestión política y, y pues encantadísimo el mundo con todo el trabajo que han hecho. De hecho, en una de esas cosas que, que pasó Rafa, Kirilo, el presidente y todo, hubo un decreto acá ministerial donde en la educación era con software libre. Entonces, no todas las personas cuando conocimos una computadora, no todos conocimos Ubuntu, que era, no, no todos conocimos Windows, que era con lo que venía, sino que otros conocíamos una computadora y conocíamos el sistema Ubuntu. Eh, yo más o menos a los 16, 17 que conocí Windows era, ¿qué carajos es esto? Te vuelvo a mi máquina. Entonces, eh, también entiendo un poco la transición de la gente que se rehúsa un poco a hacer esta migración de su sistema operativo común, porque yo me, de me decía, no, no quiero dejar Ubuntu. Eh, entonces entiendo también a la gente que dice, no quiero dejar un Windows porque es un proceso no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y pues, eh, qué lindo, qué lindo escuchar todas estas experiencias. Eh, no sé, creo que Alejandro se, se alejó un poco del frisol. No sé si Juan Luis igual, vi algunas publicaciones por ahí en Twitter, no creo que Juan Luis esté muy alejado, pero pero Alejandro, te alejan un poco. Yo, pendiente. Eh, pero vemos que el último festival en que participé fue como en el 2009-2010, ya no como organizador sino, sino fui a ayudar con el equipo de instalación eh, pero después de eso estoy pendiente, pues igual siempre estoy rodeado de, de gente que sí sigue involucrada en el en, en, en el entonces uno más o menos se, se va enterando, y yo sabía que seguía no, no fue como, como Alejo que sí fue una sorpresa en el 2017 que seguía yo sabía que seguía todavía eh, a cargo pues, de otra gente y pues que siempre le iba bien pero sí, no, tampoco tan involucrado no he estado desde, desde esa época y es, es muy chévere ver que, que, que otras personas han tomado el, el mando, ¿no? Que, que se han creado esos espacios para que otros eh, sigan haciendo esta labor tan valiosa, sigan coordinando, sigan apoyando estos espacios. Me parece... me, parece, me llena de alegría. Sí. Yo sí he podido estar en los pistoles por todo lado, ¿no? Aquí, bueno, aquí en Ecuador he estado en, en algunos, pero una vez me fui al frisol de Chiclayo en Perú y fue bien loco porque me fui en bus desde Guayaquil Y había elecciones entonces fueron como 14 horas de bus, pasé un día, di una charla y después otras 14 horas de bus para regresar a las elecciones de... ah, Y pasé ahí en la, en la frontera, me... no fue terrible, no pasó nada, son feas las fronteras eh, Estuve, viví en Buenos Aires tuve la posibilidad de participar en los frisoles de Buenos Aires, y bueno, en Buenos Aires son muchas ciudades, entonces me acuerdo una vez que estuve en dos frisoles en el mismo día. Son 60 sedes eh, casi. En Argentina, pero dentro del Gran en Buenos Argentina, Aires. En, en Argentina, claro en toda Argentina. En el Gran Buenos Aires, unos 20, no sé. Eh, estuve en el de Bogotá también que me invitaron, creo que fue en el 2010, estuve también. Ahí se veía la parte de instalaciones tenía súper bien, era una cosa gigante me acuerdo. Entonces, yo sí he estado pendiente Y ahora recién en mi actual trabajo Que hacemos software libre para comunicaciones seguras Y la privacidad y, y me acuerdo que di una charla Con la gente de Tor Sobre nuestro proyecto Wajai Y me contacta alguien de México, del Rancho Electrónico Y me dice, oye, ¿por qué no, no presentas Wajai En el frisol Y dije, bueno, chévere, entonces comenté eso, después dije, no, si no podemos viajar Pero podemos estar Entonces empecemos a aplicar como locos a Frizoles Y aplicamos... A 12 frisoles en 6 yo pensé que era tonteras, ¿no? No, solo Harry, vas... Obama, Quito, Quito, todas Yo decía, solo das la charla y ya está, no es tan complicado, ¿no? Pero después estaba en los grupos de Telegram de los que organizaban En el de México, en el de Bogotá y Me llegaban correos electrónicos, teníamos el de Buenos Aires Decidieron que mandemos una, un video grabado en vez de hacerlo en vivo Entonces teníamos que ver cómo hacíamos eso Y fue complicadísimo, pero estuvimos en once... En 11... En 11, wow. dimos 12 wow. conferencias en 6 sedes, ¿no? seis sí, ah, 6 sedes en total. 6 sedes en total y, y no era yo solito, ¿no? Sino era con mis compañeros de trabajo estuvimos de ahí ahí presentando, entonces... Yo sí, el último año capaz del 2020 fue el único que no estuve así muy pendiente del visor, pero en general siempre he estado ahí como... Ahora ya voy a dar charlas, ¿no? Antes de organizar el evento, pero... <risa> Pero siempre muy muy pendiente del de, de, de frisol. Y, y, y, y he visto que tiene altos y bajos. Hubo una época que en Ecuador ya casi no se hacía. Y me acuerdo que en Argentina tampoco. Pero cuando yo fui en Argentina, en cambio, estaba en un alto y era una, una locura. Y el fisol de Buenos Aires fue un chéverazo. Ah, y me acuerdo uno en Buenos Aires en el 2018 que fui a dar la charla. Y yo estaba ahí obsesionado con la vigilancia masiva. Entonces decía: así nos despiden los gringos, ¿no? Así espían en América Latina. Así acordando la charla, digo. Y en Argentina, iba a presentar cómo esté en Argentina y se abre la puerta y dice Chicos, hay amenaza de bomba, tenemos que desajolar, desalojar de, eventos, desalojar de eventos O sea, y en Argentina es común que haya amenaza de bombas porque alguien no quiere tomar un examen o algo así O sea, no es raro, pero <risa> pero fue ese timing que yo sí después iba caminando así por todo lado ¿no? <risa> Yo también escuché un par de amenazas de bomba Hay ¿eh? en Argentina y justo en la época de exámenes. Sí, coincide. Justo, qué conveniencia. De hecho, Guaranda eh, también se empezó a sumar, y piden a Rafa que si por puede comentar un poco sobre el decreto 1014 de 2008. Claro, el decreto 1014 fue, justamente lo conseguimos con la comunidad de software libre, y básicamente da obligaba al al gobierno central a utilizar software libre y, y si bien eso abrió muchas puertas no es que el estado migró al software libre pero bueno ya se sabe lo que es el software libre la mayoría de, serv de servidores funcionan con software libre pero algo que me llamó la atención es que la asamblea nacional que no caía dentro del decreto usa, yo trabajé en una época y cuando yo trabajaba ahí el 90% de las máquinas de escritorio estaban funcionando con linux y ahora que veo que estaban habiendo ayer las discusiones de la asamblea, las máquinas siguen estando con Linux, ¿no? Eso es un... Y no tenía ninguna obligación, pero le metieron ganas y le hicieron funcionar, mientras que los ministerios, en vez de buscar una solución, buscaban una buena excusa, ¿no? Y no, no, no pasó como hubiéramos querido que pase, pero sí ayudó un montón el decreto 1014 Y ya que hablan de Guaranda también, gracias a ese decreto, la gente de Guaranda también aprovechó, y por ejemplo la Universidad Estatal de Bolívar por lo menos la última vez que fui, en su mayoría estábamos usando software libre como escritorio en las computadoras de, de, la, de la universidad entonces, ese es otro caso de éxito bastante chévere de acá de, acá de Ecuador y bueno, y, y saludos a Guaranda que es una ciudad bien bonita que para llegar hay que cruzar el chimborazo que es como el punto no se va a la punta, no, pero es el punto más alejado del centro de la Tierra y de ahí bajas y llegas a Guaranda es como bien loco viajar a Guaranda, me encanta Sí, y hablando sobre instituciones que usan software libre eh, hay muchas que actualmente lo siguen usando eh, yo empecé el colegio más o menos por el 2011 y en mi colegio eh, el, el centro de cómputo tenía dos sistemas operativos tenía Ubuntu y tenía Linux Mint no había Windows eh, también por ese tiempo comenzaron a salir mucho el tema de infocentros comunitarios que igualmente tenían, o tenían Ubuntu o tenían Linux Mint de hecho en mi universidad, que es la Universidad Nacional de Loja eh, bueno, aquí se te tienen dos particiones. Una en la que tienen Windows, pero la que está por defecto es eh, o tienen Ubuntu o tienen un Linux Mint igualmente. Entonces, eh, claro, el 10.14 ya no está en vigencia, pero sí hay muchas instituciones que lo siguen manteniendo, que en sus sistemas operativos está, que en sus máquinas está. Y a nivel empresarial... Eh, sí que es cierto que se ha impuesto también un poco, también mucho por el tema de costos, de licencias y de estos temas entonces he visto también empresas eh, a nivel local que toda su infraestructura, todas sus máquinas, todos los equipos que tienen lo siguen eh, manteniendo con software libre, igualmente para protocolos de comunicación por voz IP y para todo este tipo de cosas siguen utilizando software libre y también me permito mencionar, me extiendo también un poquito algo que, que dice Igor y es el hecho de que el FLISOL era contarle a un amigo que existe el software libre, instalarle a un amigo el software libre y avanzar a un siguiente nivel, que es participar en eventos de instalación de software libre para desconocidos. Porque ya no solo es el grupito de amigos, sino que nos abrimos un poco más, nos extendemos eh, a personas que no conocemos, pero que queremos compartir el conocimiento que tenemos. Y es que eso es lo lindo, lindo de las comunidades, ese, ese compartir. Y bueno, a veces decimos compartir todo y, y no quedarnos con nada, pero es mentira, porque nos quedamos con todas las experiencias de eso, con todo el placer de todo lo que se logró hacer en ese entonces. Eh, eso, realmente eh, he estado leyendo un poco sobre todo lo que, lo que dice Igor, que está en flisol info Ahí él ha creado su propio espacio, entonces ahí está, está detalladito muchas de las cosas desde su punto de vista. Además que en todos los lugares que, que he leído hasta ahora, hacen referencia al blog de Rafa, porque el mismo Igor menciona, es que en el blog de Rafa hay unas bonitas referencias, porque Rafa cuenta la historia y también cuenta desde su punto de vista en ciertas partes, nos cuenta cómo se vivió desde, desde su perspectiva. Eh, realmente creo que es muy lindo, y el tema de, de instalaciones, toda la logística eh, pues obviamente ha cambiado actualmente, tenemos una USB y en la misma USB no es que solo vas a tener una ISO sino que ya puedes incluir más eh, es mucho más fácil, y esto igual que, que la logística de hacer un evento presencial con la logística de hacer un evento virtual tiene una, una gran, con, podemos contrarrestar demasiado, no sé, no sé la verdad de ustedes, pero yo pienso que organizar algo virtual es, es mucho más fácil organizar algo presencial pero no sé, eh, Alejo yo, yo, yo quiero aprovechar, ya se nos va a acabar el tiempo, pero quiero darle las gracias a, a Rafael porque veo que la labor que él ha hecho todos estos años apoyando el frisoles es realmente admirable. Creo que no hubiéramos llegado ni cerca de, de todo el lugar en el que estamos sin el apoyo de, de Rafael, así que muchas gracias Rafael. Eh, Muchos sí. Rafaeles por cada país también, ¿no? Es, bien, muchas gracias. Sí. es cierto, es cierto. Gracias a toda la gente que, que ha apoyado este evento, sí. Tal vez somos nosotros los que aparecemos aquí como los que los que empezamos, pero realmente es miles de personas que están detrás sí. son los que realmente se merecen. Sí, el Una grande, el antes y ahora, supongo claro. que aún más grande. Y de eso se trata un poco, también eh, pasar la posta un poco soltar y, y dejar que también otros vayan haciendo, vayan avanzando. Eh, yo me acuerdo la Mari el año pasado, a duras penas nos daba bola con lo del evento, lo del frisol, eh, en las reuniones llegaba tarde y hasta que por último nos tenía, nos tenía así. A ver, a ver, te equivocaste, no llegaba tarde, yo no llegaba y Francisco me decía, Ay, ¿qué si vas a poder apoyar? Porque yo no llegaba, no fui a ninguna reunión, él está siendo muy educado diciendo que llegaba tarde. Pero el día del evento estuvo moderando el canal de chat.frisol.c y, y teníamos 20 ponentes que, que, que ya no entraban en la agenda, porque en dos días eh, no, hay, no hay espacio para tantas ponencias. Entonces quedaron 20 ponencias afuera y dijimos no las vamos a dejar afuera, vamos a hacer desconferencias con esas 20 ponentes y que sucedan dentro del rocket Chat y que ahí se coordinen las... las porque no tenía fecha, no tenían horas, o sea, eran como una agenda abierta. Y María se encargaba de coordinar eso justamente con la gente que estaba dentro eh, decía, yo quiero la, la, la charla 1 yo quiero la charla 3 y bueno, a qué hora puede el ponente, coordinar con el ponente para ver a qué hora podía y una vez que se coordinaba, se anunciaba en el canal de anuncios y listo, se daba, se dieron las 20 ponencias y se dieron como unas 7 más eh, de gente que quiso repetir o que quiso en ese rato no estaban no estaban en la, en la agenda y querían hacer y, y todo eso lo coordinó María y desde ahí, no hay quien la pare o sea, ya yeah. <risa> no, vale le estamos muy bien de unas 26? Sí. Lo que iba a decir es, algo que a mí me gustó mucho, digamos, del segundo, tercer, cuarto, lo que más me gustaba es cuando alguien que fue de público a un frisor el siguiente año estaba ahí organizando y hasta que instalaba. Qué eh, bonito. Y, y es más o menos lo que tú estás contando ahorita con María, ¿no? Y, y un poco más profundo cuando yo me entero que ya han estado usando Linux en las universidades y en los colegios, cuando yo pensaba que no, porque... O sea, uno estaba ahí luchando e Incluso algún tiempo trabajé dentro del gobierno Y parecía que las cosas no se movían Y que no... Pero bueno, tal vez Yo tenía expectativa de que las cosas que sean más rápido y en realidad esto es un proceso y, y, y me alegro mucho Así como me alegré cuando me enteré de lo que había pasado En la asamblea y me alegro mucho ahorita con, Escuchando a, a María que cuando le pusieron Windows no sabía qué hacerse O sea, sí, ha habido un cambio Lo que pasa es que el, los cambios llevan Tiempo y bueno, y, y hay un proceso Y... Bueno, y, y me alegra mucho que sí, si el trabajo que hemos hecho nosotros esté dando frutos ahora, ¿no? Pero también hay que sostener esos cambios, hay que sostenerlos, eh, porque así como se dio el cambio, pueden suceder otros cambios que reviertan los nuestros, eh, pero hay que sostenerlos y la, la manera de sostenerlos, eh, y yo creo que ahí también está la importancia del frisol, el frisol une gente, integra gente, despierta conciencias. Eh, y a, y ayuda precisamente a, es, a que estos cambios eh, se sostengan se mantengan eh, el día que ya no haya frisol eh, o sea es como una alerta roja ¿no? una alerta roja no hay frisol en una ciudad eh, algo algo está pasando o sea las comunidades están desconectadas están dispersas y y, y, y, y, todo lo, y o sea, los cambios que, que de los que habla el, el, el Rafa están en riesgo ¿no? cuando llega a suceder una cosa como esa entonces es importante sostenerlos ¿Qué piensan ustedes del de, de, de frisol durante todo este tiempo? Ha evolucionado, sin lugar a duda, ¿no? Ha, ha evolucionado de alguna manera. ¿Cuáles son esas evoluciones que se han dado? ¿Y qué eh, deberíamos pensar como el frisol del futuro, el frisol de aquí, de aquí en adelante, el frisol de los siguientes años? A mí bueno, algo que me gustó mucho fue el frisol del 2006, porque hicimos de streaming. O sea, y, y era una ciencia, era algo imposible. Yo me acuerdo que aquí estaba, ni me acuerdo el nombre, pero era Cepolar, era uno de Quito, que me entró al IRC y de repente hizo funcionar eso. Y yo todo, yo un showman ahí haciendo streaming mientras explicaba a los otros cómo hacer streaming. Y había un montón de gente de toda América Latina aprendiendo a hacer streaming. Y tuvimos varias sedes que hicieron streaming. No sé si alguien vio el streaming, pero el hecho es que nosotros estamos transmitiendo en vivo por video, era como, wow, ahora cualquiera lo hace, ¿no? Y era mucho también tenemos nuestro propio, nuestro propio blog y, y no, no, perdón, nuestro propio wiki, tenemos nuestra propia lista de correo, todo lo manejábamos nosotros y era, nadie nos daba nada, ¿no? Todo era, bueno, yo usaba lo que tal vez ustedes implementaban, pero eh, lo sentía nuestro, ¿no? Era como que, si, si es que fallaba el wiki, yo lo escribía a Igor y Igor veía cómo arreglaba esa cosa. Eh, y veo ahora también... Creo que deberíamos buscar eso, sobre todo en nuestros frisoles virtuales. Por ejemplo, esto estamos aquí, estamos usando Jitsi, entiendo que también Francisco está con el OBS, pero ya estamos haciendo el stream por, por YouTube, eso ya como que ya no me encanta tanto, digamos. Si se le transmitiera por otros espacios, como ahora el PeerTube, esos es un poco más federados, sería como yo mucho más feliz, digamos. Y si es algo manejado por nosotros, mejor. Pero también entiendo que es difícil hacer esas cosas, o sea, por más virtual que sea un frisol, no es fácil organizar y esos retos técnicos... Ya no tampoco es tan difícil. Fáciles, pero vale la pena hacerlos, en los flisores de este año estuve en el flisor libre, digamos, donde hay full así súper, hiper, radicales, que más que uno mismo, digamos. Y, y fue súper chévere porque era el Jitsi, pero no era el, el Jitsi, digamos, público, sino era un Jitsi montado por ellos mismos y tenían, sacaban a PeerTube y transmitíamos, y teníamos 50 personas en vivo y no se caía eso y era como... Este empedoramiento de la tecnología que te, da, eh, que te da el software libre Y bien, no es... O sea, si alguien está haciendo el streaming por Facebook Que a mí me parece horrible Pero está bien, porque vale que la gente lo vea, ¿no? Y, y se están esforzando y no es un trabajo fácil Pero tal vez el próximo año veamos sí, cómo lo sí. vamos A otros espacios y, y no quitemos el streaming por YouTube Que esté el streaming por YouTube Pero demos la alternativa de hacerlo por, por otros canales más autónomos Como lo hicieron en el, de, de, el frisol ranchero este año Que... ¿por dónde ver el frisol de, de, de México? Praxi sí, con cinco enlaces, ¿no? Y estaban de los buenos, de los malos, de toditos, y tú... <risa> ¿Para qué elijas? <risa> sí, tal vez más complicado, uno solo quiere ver y compartirlo en YouTube, pero... Claro. Pero, pero, es, pero es chévere el poder empoderarse de la tecnología y hacer ese tipo de cosas, creo que eso... No, no hay que perder el hilo. Que eso claro. Es Ahí hay y que equilibrar también las cosas, ¿no? Este, entre, entre que quieres 100% autonomía y entre que quieres llegar a gente que, no claro, que probablemente que, esté eh, allí porque si no estaríamos cayendo en hacer, eh, como cuando empezó el FreeSol, ¿no? Cuando empezó el FreeSol, éramos los amigos de las mismas comunidades, los informáticos, los guis, los programadores, y se lo hacía para, el, para ellos mismos. Eh, una, una de las cosas que yo pienso en lo que podría evolucionar el FreeSol es pensar en no hacer el evento solamente para, para nuestra propia gente sino que el evento también lo puedan presenciar un comunicador, un abogado, un economista, eh, un sociólogo, no sé, un politólogo, no sé, eh, que, siempre, y no pero, solamente siempre informáticos. La idea, siempre la idea fue un poco para no informáticos también, por eso de instalaciones. La idea era instalar a la gente que no sabe cómo instalar. Entonces, si bien lo organizábamos entre nosotros y si bien por ahí las charlas eran técnicas, pero de instalaciones principalmente era pensada para para gente no técnica. Entonces, sí, sí. Yo, creo que, yo creo que el objetivo siempre era incluir a gente no técnica tanto como fuera posible, pero pues es difícil, ¿no? Porque muchas charlas iban a ser sobre temas técnicos. Exacto. A mí me parece es cierto que a veces uno tiene que, que aceptar que, ok, para aumentar el alcance vamos a, a tomar ciertas decisiones que de pronto no son tan, tan puras, pero para mí es fundamental que el FreeSol se mantenga muy claro en que esto es solamente sobre software libre. A mí algo que me molestó mucho fue sentir que después del gran éxito que tuvimos en el primer, en el primer FliSol, llegó mucha gente con otros intereses que no eran eh, directamente software libre, pensando en, ah, podemos promocionar nuestro juego, nuestro, cosas que no eran con software libre. Y, y para era mí bien. eso me chocó mucho, porque para mí era, no, aquí toda la gente es bienvenida, pero algo clarísimo y que, que es fundamental es que esto es sobre software libre y punto. Sí, Había gente que decía, pero ¿por qué no? A promocionar sus productos propietarios solo porque de alguna manera están relacionados con Linux. Entonces, no sé, llegaba a Oracle y empezar a promocionar su base de datos, pero porque ellos están empezando a meter con Linux también. Entonces, ok, chévere, pero pues, enfóquese. Mantenga el foco. Sí, para mí eso, eso era claro. Esto es sobre software libre, no es sobre Linux. Es sobre software libre. Y si alguien viene con algo propietario que porque es en Linux y es bueno, es difícil. Ok. Then... Ya tenemos una hora de, de conversación. Eh, de una emotiva conversación también. Este Y bueno, Mari, ya no sé. Me tengo que ir en cuestión de cinco minutos máximo. Exacto, Mari. Entonces cerramos. Sí, he entendido más de lo, que, de lo que esperaba. Pero estaba muy no, es, que, es que ya es como que si estuviéramos todavía empezando la conversación. Porque creo que hay muchísimos, muchísimos temas en torno a esto. Eh, pero nada, eh. Comentar algo sobre lo que dijo Rafa, solamente eh, pienso que, que está bien mantener el, el core de esto que es el software libre, porque si conviertas el frisol en algo que no sea software libre, tecnologías o cultura libre, entonces deja de ser el frisol. Eh, pero yo sí pienso tal vez un poco de que a una persona que usa Facebook, tienes que ir a Facebook a contarle que existe Mastodon y que lo puede usar, Exacto. entonces eh, tienes que llegar donde la gente está y mostrarle que es lo que no conoce, pero que puede usar como alternativa a lo que usa comúnmente. Eh, realmente, eh, ¿qué gusto Pero antes, antes de que vayamos a cerrar, ya sé que tienen que irse y todo eso, no me gustaría que se vayan, pero eh, tenemos una pregunta que fue la primera y que la dejé para el último, no porque sea menos importante, sino porque me parece difícil tal vez. Eh, Romel Gutiérrez, entonces a estas alturas podríamos pensar en renombrar el evento. Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre Latinoamericano, que ahora ya sigue con la comunidad latinoamericana pero ya no es tan latinoamericano entonces eh, tenemos a la gente que inició con el evento eh, quiero saber qué opinan al respecto, qué piensan eh, podrían pensar en un cambio pues, yo personalmente me quedé con quedo aunque las siglas ya no signifiquen Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre pero eh, pero yo me quedo con Flixoro porque eso es... La marca, de acuerdo. Sí, es lo que nos ha unido tanto tiempo, no, no veo por qué cambiarle de nombre. Ok, han dicho... Yo, yo diría que las personas que van a ser son las que deberían poder decidir. Pero si aprovechan el hecho de que ya exista la marca, pues pueden aprovecharlo. Tengan en cuenta que esto ya ha sido hecho con miles de, co de colaboradores y ha alcanzado a centenas de miles de personas. Ustedes hagan cuentas, vean que hubo momentos en los cuales más de 200 ciudades en, una, en un solo día hicieron instalaciones. Tú ponle que solo fueron 30 personas a cada ciudad, que no era el caso de Bogotá, porque en Bogotá iban 5.000 personas a una sola instancia de FLISOL. Entonces uno dice, hey, ya tiene un momentum el nombre, y sin embargo yo les digo, hey, los que hacen son los que realmente son los que tienen derecho a nombrar a definir y a decidir si un día llega un manager a decirle o oh, bueno está lo siguiente ustedes son el paciente y el paciente dice oiga doctor usted por qué no más bien me corta con una cuchara en vez de usar un bisturí listo entonces los que tienen derechos son los que hacen y los que saben los otros solamente somos adornos les voy a contar un secreto para que sepan algo súper importante yo no hice nada nunca hice la organización de un software, de un FreeSol en una ciudad. Nunca lo he hecho. Y si quieren preguntarle, pregúntale a cualquiera. Entonces yo solamente lo que hacía era, ay, ¿ustedes cómo hacen cosas de Chery? Y ya, o sea, me ponía de porrista y ya. No, pero <risa> Igor estaba siempre ahí apoyando en una cantidad de maneras eh, de las cuales sí. No, no, no. No nos digamos ¿Sí? mentiras, Igor. <risa> Sí, tal vez no estuviste presencialmente, pero tú has, también estabas haciendo que funcione el moimoi moi y esas cosas que no son... Una presencia más espiritual en, entre todos. Sí, yo no soy mucho de esos tiempos, pero yo vi este año la actividad de Igor y fue súper destacable en una agenda unificada de toda Latinoamérica. Y me sumo también un poco a lo que dice Sergio Raúl, es herencia y marca, y es lo que, lo que lleva de historia estos 17 años que estamos celebrando... Porque no por nada son 17 años. Es una trayectoria, es un recorrido que viene por atrás. Ya va a llegar a la mayoría de edad. Sí, ya. <risa> Bien, entonces yo creo que ya podemos cerrar, ¿no? Este, ha sido una conversación muy linda eh, compartir con ustedes, escuchar sus historias. Eh, estoy seguro que María está súper emocionada porque viene investigando desde de, de hace rato. <risa> Y nada, María, las últimas palabras para cerrar. No, pues yo estoy emocionadísima, como ya dije, no quisiera que se acabe, pero les agradezco por el tiempo, el conocimiento y haber sido esas personitas que iniciaron todo esto que hace que, que nos juntemos muchas personas, porque eso ha logrado, de que, de que compartamos tanto y tanto con tantas personas, 17 años, que no han sido solo días pasados, sino que han sido... Eh, momentos de historia, momentos de oro que podría decir y pues a seguir haciendo activismo desde cualquier lugar que estemos aunque estemos jubilados de, del frisol o ya no estemos en esos roles de, de coordinadores o ya no participemos, solo veamos desde una esquina igual eh, a seguir apoyando y a seguir contribuyendo a esto con el estatus de viejo sabio ¿no? ahí aconsejado <risa> <risa> bien un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao, oh, chao.